¿Los avisos y correspondencia que envían al USCIS, de mi caso, lo hacen por correo postal o por correo electrónico? Bueno, de hecho tienes la, do, dos opciones. Lo que hace repivisa cuando llena todos tus formularios, uh, mandamos también los formularios para que te envíen un email, un correo electrónico, también un, un mensaje de texto a, a, a tu número a, móvil y también te mandan, uh, por ley, también te mandan un correo físico a tu domicilio, bueno, a, al domicilio de la persona patrocinadora de los Estados Unidos. Pero sí, um, el,